también les quiero pedir disculpas por no haber traído contenido al canal hace un par de semanas ya que estuve ocupado con unos pequeños problemas personales Pero no se preocupen, ya está casi todo resuelto, faltan un par de cositas pero voy a volver a traer nuevos videos diarios Voy a empezar a grabar una serie de videos y los voy a ir soltando a lo largo de esta semana lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal, compartan mis videos gente y por favor dejen un comentario, un like y suscríbanse. Les recuerdo que todos estos contratos del video van a estar en un link directo a TradeUpSpy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en Trade Up Spy con su cuenta de Steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Trade Up Spy. y ahora sí para el primer contrato vamos a necesitar armas azules con track, y estas van a ser todas de la caja Broken Fang vamos a necesitar 4 armas en Factory New y 6 armas en Minimal Wear El valor de este contrato será de alrededor de 8 dólares con 40 Las probabilidades de Profits serán de un 40% siendo la AWP Exoesqueleto en Factory New la que nos dará el mayor Profit casi unos 15 dólares Sin duda alguna empezamos con uno de los mejores contratos Les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Clutch y 6 armas en Minimal Wear de la caja Broken Fang El valor de este contrato será de alrededor de 10 dólares con 20 Aquí tendremos más de un 50% de probabilidades de ganar y aquí podemos ver unos números interesantes ya que la Cyber Security nos dará más de 10 dólares la Monster Mashup nos dará más de 5 dólares y bueno, la Cortex casi 1 dólar. Y si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Brian, Ahora sí, para el último contrato vamos a necesitar armas azules y con Star Trek. Estas van a ser 6 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone y 4 armas Field Tested de la caja Chroma. El valor de este contrato va a ser de alrededor de 3 dólares con 80 Y las probabilidades de ganar van a ser superiores al 50% Vamos a sacar profit con cualquier arma de la caja croma y con la USPS Flashback Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les haya servido Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video chao chau, chau. Siempre andamos motivo para los files, para la gata, par de miles, que me gasto con la banda, más berraca, dentro del par y bacaneo, basileo, pariseo, le perreo, con los ojos color Mientras al otro, le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego Pa' los puro, le meto sin disimulo, para otra que me sumo, Tumando dentro del humo y me hace el humo, que me fumo, me siento número uno.